Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que te encuentres con este videoprograma. Soy Pablo Lemo y una vez más te doy la bienvenida a estos encuentros semanales que hacemos desde el canal de YouTube, Universo Fi y desde también Instagram. Como todas las semanas, a las 15 horas de Argentina, si es de tu interés sumarte a estos encuentros que realizamos en vivo, ¿sí? en donde recorremos diversas temáticas que van desde lo que hace a la salud, lo que hace al bienestar, lo que hace a las relaciones y por sobre todo lo que hace al desarrollo de nuestro poder interior. ¿sí? Así que, si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le des clic al botón de suscribirse en YouTube, que actives la campanita, que pongas ahí en la campanita que YouTube te recuerde todas las novedades, porque si no YouTube se olvida. Y en Instagram te invito a que me sigas a través de arroba universo-fit. Si no, también puedes sumarte e integrarte a la comunidad de Telegram que ya está abierta para quien guste estar aún más en contacto a través de espacio que próximamente estaré anunciando algunas. Novedades, por así decirlo, o sorpresas. Así que te invito a que te inscribas a la comunidad de Telegram así tenemos una vía más para seguir interactuando. Bien, aprovecha a saludar a Gaby ahí en YouTube que me está acompañando nuevamente. Así que muchas gracias, Gaby, por estar una vez más aquí. Y a Caro Hansen78. Buenas tardes, Caro. Gracias por estar a través de Instagram y por haber estado recorriendo los videos del canal que he visto tus comentarios, así que agradezco tus comentarios y gracias por estar aquí. Bien, ¿qué vamos a recorrer hoy? Hoy vamos a recorrer, vamos a decirlo así, el, el, el capítulo número 2 ¿sí? de la saga Manifestar, que ya la empezamos la vez pasada. ¿sí? Esta saga tiene que ver con empezar a desvelar, potenciar, clarificar algunas cosas que por ahí nos están sucediendo, nos han sucedido o nos podrían suceder cuando empezamos ese camino de transformarnos en creadores conscientes de realidad. Por eso manifestar, ¿sí? que queremos manifestar algo, queremos resolver algo, queremos lograr algo, queremos materializar algo, queremos algo diferente. ¿sí? Es como, por ejemplo, eh, Mr. Anderson en la película Matrix, ¿sí? te invito a que la veas en caso de que no la hayas visto que ya está cansado de esa vida monótona y aburrida, quería encontrar algo diferente, sabía que la realidad no puede ser eso y se animó a tomar la pastilla roja. Aquí lo que hacemos es eso, nos animamos a tomar la pastilla roja una y otra vez, no estoy hablando de químicos, obviamente es un símbolo, pero es necesario si ¿sí? querés transformar tu realidad. ¿Sí? Como hemos recorrido varias veces el... el el fluido ¿sí? de la pastilla azul que hace tanto tiempo a nivel social nos condiciona, tiene su poder y por eso es importante tomar la pastilla roja. Así que eso es lo que hacemos aquí y si estás aquí, pues nuevamente gracias. Entonces, ¿de qué se trata esto de manifestar? Aclarando que en caso de que tengas alguna duda, si hay alguna pregunta, puedas hacer tu pregunta en los comentarios, si ya sea ahí a través de Instagram o a través de YouTube. Tenés alguna consulta, compartida, alguna experiencia, pues, bienvenido sea. Dale, ¿sí? Así ya iniciamos entonces con el sendero de hoy, que va a ser breve, pero considero que tiene que ver con un, una parte que a todos nos ha, nos ha tocado, en lo mejor de los sentidos por ahí, experimentar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Con esto de manifestar, no le tengas miedo a esto, vamos a ver cuál es el esto. ¿Cuántas veces nos, nos sucede, nos ha sucedido, ¿sí? o nos va a suceder quizás si seguimos bajo ese engaño, que creemos que solamente con pensar ¿sí? o visualizar aquello que queremos lograr o aquello que queremos resolver ya está ya alcanza cuántas veces te sucedió eso a mí muchas sobre todo cuando recién comencé hace, hace ya tiempo con todo esto que tiene que ver con eh, las leyes del equivalión los principios del equivalión que no son los principios herméticos. Recordemos que el equivaleón es un libro, eh, por así decirlo, humano. ¿sí? No es, muchas veces se lo confunde a el equivaleón como si fuera la enseñanza dentro del de equivaleón. Pero el equivaleón es un libro que lo que viene a expresarnos es ciertas leyes herméticas, no las únicas, sino que hay más. ¿Se entiende? Permiso, ¿eh? Entonces. En esos momentos, cuando uno toma contacto con todo eso, empieza a pensar, o al menos me, me pasaba a mí, y esto te lo comparto en mi experiencia, que uno dice, bueno, listo, ya con imaginar, ya está, ya alcanza. ¿sí? Como dice ahí caro Hansen de parte del proceso y si, sí, remítase al primer paso, así es, saludo a Gaby Sobrano, gracias por estar Gaby y a Carolina Tamani, muchas gracias mi amor por estar aquí en, en Youtube también entonces, ¿qué pasó en esos momentos? que con imaginar, con pensar o incluso visualizar no alcanzaba ¿Sí? ¿por qué? porque no le tengas miedo a qué? a ir a la experiencia acordate de esto ir a la experiencia ¿Sí? O sea, hay que pensar, hay que clarificar, <coughs> pero hay que ir a hacer también. ¿Sí? O sea, hay que poner el cuerpo, hay que ponerse en experiencia, aunque nos equivoquemos. Y esto lo quiero compartir porque a mí me pasó durante mucho tiempo que creía que con pensar alcanzaba, ¿sí? con tener en claro, digamos, entre comillas en claro, lo que quería lograr, alcanzado. ¿Y qué pasó? Nada. Sí. ¿Por qué? Porque, como hemos recorrido y, y también lo he comentado en videos, nuestra realidad tiene tres estados. Real, energético y simbólico. Y cuando muchas veces tenemos en cuenta solamente lo que hace a la imaginación o lo que hace a la energía, no estamos teniendo en cuenta también las otras fases. La dinámica de esas fases hacen que nosotros podamos generar una coherencia y ahí conectar con eso que queremos ver. ¿Se entiende hasta aquí? Pregunto, ¿eh? Como para no suponer. ¿Se entiende? Entonces, no le tengamos miedo a que en algún momento cuando queramos lograr algo que nos genere miedo, que no nos animemos, que digamos, uy, ¿cómo voy a hacer? Hay que pasar a la acción. Hay una frase, creo de Picasso, si no me equivoco, que las musas aparecen cuando nos encuentran trabajando. ¿Qué significa eso? Que la inspiración... Aparece cuando estamos haciendo algo. Sí, o sea, <coughs> perdón. esto tiene que ver con el aire acondicionado, el calor y muchos movimientos energéticos más. Pero como ven, eh, estoy aquí también. ¿Qué significa esto? Que no alcanza solamente con tenerlo en la cabeza, no alcanza solamente con creer que con visualizar ya está. Sino que nos tiene que encontrar trabajando en el buen sentido. No trabajando de lo, que, de lo que significa esa palabra, ¿no? Sino trabajando en moviéndonos, poniendo el cuerpo, averiguando, conectando con la materia. Al universo le gusta la velocidad, al universo le gusta que Gaby se mueva. Ahí como mencionó Gaby Sarano, eso te lo digo Gaby, justo para mí el tema. Ok, para todos en realidad, ¿sí? Porque... A ver, no, no, voy a, no voy a poner en tela de juicio por qué se menciona que solamente con pensar y listo, ya está, alcanza. No, no, es el punto y tampoco sirve ponerlo en tela de juicio. Pero sí desvelar ciertas cosas y sacarle el, el velo. ¿Para qué? Para que luego no caigamos presos de ilusiones. Ilusiones que son las que luego generan expectativas y esas expectativas después nos generan que nos desilusionemos y que suframos, etc. Entonces, ya sabes que en algún punto, cuando quieras manifestar, hay que pasar a la acción. ¿Sí? Pasar a la acción. Es inevitable. <coughs> aunque haya tos, aunque estés con gripe, aunque te moleste, aunque tengas miedo, hay que pasar a la acción. Porque ahí vas a aprender. ¿Se entiende? Entonces, es muy bonito pensar, es muy bonito tenerlo en claro, es muy bonito ponerle la emoción, pero hay que pasar a la acción. Entonces, ¿te suena esto? En lo que hace a manifestar, en lo que hace a resolver algo, en lo que hace a concretar algo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿sí? mientras tomo un poquito de agua. los escucho o los leo, mejor dicho. A ver, ahí saludo Ingrid, muchas gracias por estar. ¿Todo claro? Ok. <coughs> Perdón, ¿eh? Entonces, una vez que tenemos en claro esto, ya podemos darnos cuenta de que vamos a tener que vernosla con nuestros miedos, con lo que tememos, o nuestras inseguridades, pero gracias a eso vamos a poder concretar. No necesariamente eso que queremos, concretarlo al 100%, pero concretar una experiencia. Y la experiencia es tan importante que saber lo que genera la experiencia, más allá de que sea buena o mala, de que ese no es el punto, nos genera la posibilidad de cambiar nuestros patrones mentales. Cuando cambiamos nuestros patrones mentales, ahí es cuando empezamos a encontrarnos con situaciones diferentes. Cuando cambiamos esos patrones mentales, esos patrones asocia asociativos, esos patrones de creencias, ahí empiezan a cambiar las situaciones. Porque como enseña... El equivalión, el libro, como enseñan las leyes herméticas, como enseñan muchas disciplinas. Cuando hablamos de el mentalismo, parte de ese mental, mentalismo son los patrones mentales. Patrones mentales como por ejemplo, uy tengo que hacer esto, seguramente me va a pasar esto. Uy tengo miedo, entonces seguramente tal cosa. O sea, todas esas construcciones que hacemos, ¿sí? que son... Vamos a decirlo así. Códigos de la Matrix, ¿no? Que están ahí para, para desafiarnos, para ponernos desafíos, para ponernos bloqueos, piedras en el camino, que si después aprendemos a correrlas, saltarlas, ahí es cuando viene todo el aprendizaje. Entonces, hoy quería compartir con ustedes algo al, al, al, al grano, ¿sí? No de mucho tiempo, pero también es parte de. Ay, ¿sí? eh, Caro dice: me acompaña una frase, eh, el futuro le pide permiso al pasado. Así es, bueno, que tiene que ver con el, con el tiempo circular. ¿Por qué es tan importante? Conectando también con esto que menciona Carlos Hansen, fue pues cuando nos animamos a poner el cuerpo a la experiencia, ¿sí? ordenando nuestra mente, clarificando nuestra mente, nuestras emociones, ¿sí? tenemos la posibilidad de modificar ese pasado. Recordemos que siempre hay que tener en claro dos cosas. Mientras modifico el pasado, reescribo mi futuro y por ende creo mi presente. Sí. Y como ven, nuevamente está conectado el tiempo circular. Así que muy bonito visualizar, muy bonito pensar, clarificar, pero hay que pasar a la acción. Voy a guardar un segundito a ver si quieren hacer alguna pregunta más, si no ya llegando al, al cierre del programa, pues esto es lo que quería compartir hoy con ustedes, que tiene que ver con esto mismo. No le tengas miedo a esto. ¿A qué? A ir a la experiencia. Aunque estés inseguro, insegura, no le tengas miedo a la experiencia. Porque la experiencia te va a dar aprendizaje. Voy a guardar unos segunditos en caso de que haya alguna pregunta. O algún comentario, además de lo que están haciendo. Y les agradezco también por estar aquí en el vivo, como todos los viernes. Entonces ya sabes, parte de estos, estas cápsulas para romper velos es que aunque tengamos habilidades que desarrollemos y emociones hay que pasar a la acción. Cualquier duda consulta, ya sabes que puedes compartir tu experiencia, tu duda, tu comentario, escribirme contacto@universofi.com y nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias, Gaby. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora por aquí, tanto YouTube como Instagram. Muchas gracias a todos los que están ahí en Instagram. Los saludo y bonito fin de semana para ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes que están aquí también en YouTube. Un bonito fin de semana para ustedes y nos estamos encontrando la semana próxima. Ah, hasta luego.